Mentira es el refugio de los presos del miedo, el sitio de los que creen que sus padres les mintieron. El miedo es inventar un porqué cuando no lo hay, esperar sin esperanza que todo mejorará. El odio es la venda que se pone al desespero, porque nada cambia en este mundo, disfrazado de cierto, el resquemor por haber sido lanzado son mundo loco, abandonando el líquido amiótico. hombres entrincheras enfrentándose a la muerte mientras la vida es sostenida por niños y mujeres este equilibrio perverso nunca cambiará Mientras la vida consista en utilizar al débil, al débil, como un pañuelo de usar y tirar. El modo de hacer la revolución silenciosa es el compromiso de la sonrisa en tu boca es decir lo que piensas y pensar antes de decirlo y exigir a los demás lo mismo Hombres en trincheras enfrentándose a la muerte. Mientras la vida es sostenida por niños y mujeres. Este equilibrio perverso nunca cambiará. la vida consiste en utilizar al debil, al debil, como un pañuelo de usar y tirar.